Se recibieron aquí un promedio de como 200 butacas, la necesidad mayor era de la mañana. Yo agradezco a los muchachos, a los grupos estudiantiles, que esa es una demanda de ellos, pero les recuerdo que, aunque es una demanda de ellos, nosotros como dirección ya habíamos gestionado, no una ni dos veces, varias veces... Esa necesidad. Nosotros estamos aquí para resolver todo junto con ellos, porque la necesidad de los estudiantes, ellos la cogen porque son están para defender a los estudiantes. Y todo lo logros que se logre también ellos tienen una un porciento de de, de beneficio, porque también eh, ellos en su demanda tienen es, esa parte. ¿La, la docencia de los se van a repartir solamente en la tarde de la mañana o en las otras partes? Se pueden utilizar para las tres tandas porque son necesidades comunes entre nosotros. Aquí no hay nada que para la mañana ni que para la tarde, todo es para las tres tandas. Dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya, pues son para ellos, para que ellos se sientan bien. Y vendrán otros logros mayores que también la dirección está trabajando para que se, para que se dé.